tenemos acá en el local de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, donde en estos precisos momentos, señores, ha surgido un, un desacuerdo entre los grupos populares. Los mismos planteaban que el paro fuera levantado a las 6 de la tarde. Sin embargo, esta fue rechazada por un gran grupo de dirigentes, los cuales se marcharon de esa reunión sin llegar a una... Que vayan a los barrios a trabajar. No queremos promesa de nuevo. Es el mismo discurso que han venido utilizando. Abinader vino en dos oportunidades y ofreció mil, mil millones. La última vez el Consejo de Gobierno ofreció mil millones de pesos. Hasta mañana a las 6 de la mañana. Esa fue la decisión del compañero. Bien, ahí pudieron ustedes. Vamos a escuchar la declaración de José Mercado. Mercado, estamos en vivo para Telenor. ¿Cuál fue, cuál fue la conclusión? En ese momento también. La conclusión, Mercado, estamos en vivo para Telenor. Compañero José Mercado. Nosotros vamos a continuar con el paro mañana, hasta las seis de la mañana. Estamos en vivo. Solamente mañana. Sur Nazaret a poner un amigo y se marcharon. También fueron a Mamá Tingó llevar un aparato, todo está de lado, y a cada rato se dañaban los aparatos. Por lo tanto, nosotros mantenemos llamado mañana a las seis de la mañana va a parar este movimiento vulgar Mercado, la persona quiere saber qué ha pasado con el paro, Mercado. Es hasta mañana, hasta las seis. ¿Cuál fue el acuerdo que se Lo que pasa es en este momento, el colectivo va a hacer una breve consulta por el hecho de que no tiene sentido. Las labores terminan todos los días a las seis, entonces no tiene sentido. ya no podemos llamar a la gente a que pare a las seis cuando las seis terminan las labores. Pero entonces, en, en conclusión, ya hemos llegado a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que este colectivo. <risa> Diga, diga, ¿cuál es el acuerdo? Que este colectivo, junto con las autoridades, conformó una comisión Ajá. para darle seguimiento a los acuerdos que ellos se comprometieron a cumplir y que entonces nosotros, y a poner a libertad los ¿Entonces presos... ¿Eso el paro turbina, qué hora? No, el paro se acordó que concluye hoy a las 6 de la tarde porque ya no hay la de ahí en adelante. Okay, bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado en torno a este paro donde repetimos una vez más eh, han establecido que el mismo culmina a las 6 de la tarde esto ha generado que muchos dirigentes eh, se molesten y estén en desacuerdo algunos han expresado que serán hasta las 6 de la mañana y nosotros vamos a tratar de buscar la reacción de las autoridades los cuales en estos precisos momentos ya acudieron a irse. Vamos a ver si podemos conversar con la gobernadora de la provincia, Duarte, para ver verdad, cuál será la reacción, de, de, de, de, desde cuándo iniciarán los trabajos eh, de, los, de esta comisión, las cuales se comprometieron en el día de hoy. Vamos a ver si podemos conversar con la gobernadora provincial, Xiomara Cortés, aparentemente... No, no está por aquí. Vamos a tratar de conversar. Eh, caballero, esta reunión, ¿qué le ha parecido en el día del de acuerdo? Bien, esto es eh, propio de los sistemas democráticos, donde los ciudadanos tienen derecho a, a, a realizar protestas. El gobierno simplemente ha ratificado su actitud, primero, de seguir trabajando como estamos haciendo eh, hasta el momento y de apertura frente a los movimientos sociales y comunitarios. ¿Desde el, cuándo podrían iniciar los trabajos? No, los, continuar. Aquí los trabajos no se han detenido y no se van a detener. Aquí están todos los equipos de obras públicas que están eh, construyendo contenedores, realizando pavimentación y vienen una serie de obras que serán licitadas Son en los nombre, próximos días. Es que Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Ay, Provincial.